Este viernes 22 de julio, en Historias con Futuro, la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, construye y discute propuestas educativas para un país justo, equitativo e incluyente, apostando por la reconstrucción del tejido social afectado por el conflicto armado. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo.